¿En, ¿En cuáles posiciones que ha intentado ha demostrado que es buen técnico? Bueno... ¿En la posición porque, de Odebrecht? Porque uno no coge fama aquí? A los políticos le dan no, no, fama, cuando llegan a las no, posiciones. Él, él, él tiene... era supuestamente el gran técnico de la LUDIME. No no, no, no, eso eso, tiene... eso era en un pa, par de meses que iba a resolver. el tema. Tiene... No, no, no, eso. Sea, deme eso el, el jueves, el lunes que está resuelto. Sí. Es un buen técnico. No, pero él, él tiene... Él tiene... Información es un individuo que maneja. Pero dime, óyeme, ¿en ¿cómo se ha traducido eso? en beneficio para el pueblo. Bueno, eso es otra cosa, Sócrates Mercedes. No lo vea de manera tan unilineal. Eso no es unilineal. Claro, amado, el no puede decir que Fulanito eh, era. Él tiene, era era dote, si esos dotes no le sirve. Era del Para el beneficio de la humanidad, de la sociedad. Pero le sirve para su beneficio de él, Sócrates. No, Economía no, y desarrollo. Vale, no, sirve, Sócrates. No sirve. No, Economía no y desarrollo. De Odebrecht. Y ahí fue que hizo el negocio. De Odebrecht. Ahí fue que salió negociando. A veces yo lo que me pregunto es, ¿cómo es posible, por ejemplo, que una persona que se disputan la principalía de unas siglas y cuyos miembros principales pasaron por un círculo de estudio y que fueron formados moralmente por un tipo como Juan Bó, vienen y ponen personas tachadas como delincuentes a dirigir un partido y no pasa nada. Bueno. Lo justifican, se quedan tranquilos, se quedan callados, lo aplauden, la prensa le da la exaltación tú... que no merecen. Coño, pero ellos se están diciendo que ellos son la moral de este pueblo, que ellos son esto, que los que se van son los malos, que los que se quedan son los malos. Tuviste alguna que... sanción durante 16 años A miembros de ese partido ¿eh? Ay santísimo Padre Santo Tuviste alguna de sanción disciplinaria no, Pero ustedes tienen que ver también Los matices Porque ese yo sigo, yo sigo insistiendo En que Sócrates está haciendo un análisis unilineal porque hay una cosa, hay ah, dirigentes del PLD que están presos por cuestiones de corrupción. Santísimo. Y hay casos de corrupción que involucra a dirigentes importantes del PLD que han sido aireados y están en la justicia. sobre eso, eso no ha sido una política de Estado de trancar la gente. Bueno, no, eso y entonces no, ¿de quién eh, es eh, la no, política? No, pero es que no, es que... Es que eso tiene que decir es algo. que partir... Que. Partir de un juicio tuyo de que mi análisis es unilineal, no va a darte la razón. No, no estamos de acuerdo. Simplemente poner una etiqueta no, no, a mi no, razonamiento no, que tú no debías de hacer. No, estamos de acuerdo. Exacto, tú debieras contradecirme Porque... con una idea y no con una etiqueta. El PLD y ninguno de sus gobiernos, como no lo demostró tampoco el PRD, ha estado interesado en combatir la corrupción. Han sido es fuente verdad. de corrupción. Eso es verdad. De es los verdad. partidos yo, más corruptos que ha tenido este país. Es no te tiene tiene 150 que, que, que, expedientes yo, el Chivado y vienen, a, ¿cómo vienen a, no no, parte, no, Eso no tiene ningún punto de, de por dónde entrar. No te discuto una y parte. Y venir pero, a ejemplo, decir que mito que le monta es un buen técnico. Yo lo que he preguntado es en qué se ha traducido ese beneficio del pueblo. Si tú me dices en pero, tal y tal cosa, con eso me cierra la boca. Y yo te puedo decir que eso no tiene absolutamente nada que ver tus condiciones profesionales. Intelectuales no tiene nada que ver con que tú no pongas eso al servicio de los demás. Si Son dos cosas diferentes. Sí, ¿Tú estás no señor. Si tuviste la oportunidad, sí. No, porque el, problema es, el problema es que es tú la tengas. No, no, no. Es un problema es, particular de los humanos. Pero Socrates. tú tienes una forma de discutir que si el juicio no coincide con el que tú tienes, tú le endilgas a otro la posición equivocada. Yo no estoy de acuerdo pues contigo. Esa es mi diferente. posición. No, no, no, pero tú debes decirme: Yo no estoy de acuerdo contigo. Está pero entonces, que yo estoy corrijo, equivocado. Corrijo la expresión. Porque no estoy que acuerdo, acuerdo con, con, No estoy de acuerdo contigo. Yeah. Esa es una discusión de avance. No ahora, estoy de acuerdo conmigo. Muy bien. Ahora, ahora, Muy bien. ahora oye esto: Dímelo. oye esto. Eh, eh, este hombre de la onza Es un alto dirigente del PLD Y está preso por un problema Muy bochornoso Caso muy bochornoso pues, Que ya no podían decir que no Bueno Pero no solamente él Hay otro Y lo tienen como un rey ahí La gente estuvo preso Y todo el mundo sabe que está vinculado Y lo admitió Y lo ponen como presidente